it can crash Be my friend Bienvenidos a nuestro primer Be Productive My Friend, donde os vamos a explicar en Oniab TV y en este programa en concreto a ser más productivos y más eficientes con nuestras reuniones en la empresa. Os quiero transmitir nuestros trucos para hacer reuniones eficaces y eficientes y no perder tiempo. Primer tip Necesitamos saber los temas que vamos a tratar con antelación. Por favor, prepararos las reuniones. ¿Qué, qué, ¿Qué puntos del día va a haber? ¿Quién va a estar en la reunión? ¿Cuánto va a durar la reunión? ¿20 minutos? ¿30 minutos? Nos, nosotros siempre ponemos 20 minutos es la duración máxima de una reunión entre dos personas. Y los temas del día que se van a tratar y ponemos un cronómetro para verlo cómo va pasando el tiempo y si estás diciendo cosas que no van a ningún sitio, pues solo por ver el cronómetro ya te das un poco más deprisa. Otro tip, al principio de la reunión, por favor, decir qué esperáis de esa reunión. O sea, al principio de la reunión, esta reunión, ¿para qué la hemos hecho? Para estos puntos del día, pero ¿qué esperamos sacar de esos puntos del día? ¿Qué, qué, qué expectativas? ¿Qué, ¿Con qué, qué sería el escenario ideal después de la reunión? Apuntar la reunión en un gestor de calendario, como puede ser Google Calendar o el gestor para vuestros calendarios que queráis utilizar, pero apuntarla, apuntar cuándo va a ser la reunión, a qué hora y cuánto va a durar en el gestor y meter o invitar a la otra persona también a la reunión, imprescindible. Nombrar siempre un líder de la reunión, siempre, siempre, cuando haya más de tres personas en la reunión, siempre tiene que haber alguien que lleve la batuta. ¿Quién es el líder de esta reunión? Y nada más entrar a la reunión, tú eres el líder. Entonces tú vas diciendo, tú tienes la palabra, tú tienes la palabra, tú corta que te estás enrollando demasiado y no tiene nada que ver con el tema. Siempre un líder que maneje el cotarro. Un tip muy importante, lo dicho, si alguien se está enrollando, se lo argumentáis. Esto, este tema no es de esta reunión, por favor, concreta y ciñete a el tema de la reunión. Marcar el deadline siempre, la fecha a tope. Estáis en la reunión, mandáis una tarea. Vale, yo me encargo. Vale, ¿cuándo te vas a encargar? ¿Hasta qué fecha tienes para encargarte de esto? ¿Y eh, qué hora? O sea, oye, pues mira, esto lo voy a hacer para el viernes. Vale, para el viernes, pero ¿cuándo? ¿A las 8 de la mañana o a las 5 de la tarde? Porque hay un día de diferencia. Ponerlo, meterlo en el calendario, poner deadline, invitáis a esa persona el lunes o el viernes a las 5 de la tarde tiene que estar hecho esto y se chequea si lo ha hecho o no lo ha hecho. Esto es lo más importante de todo, todo lo que salga de la reunión tiene que ser calendarizado todas las tareas con su deadline de fecha y hora. Para finalizar, conclusiones de la reunión. Hacer un pequeño briefing, se le manda por email de las cosas que se han tratado, de las conclusiones, con de la tarea a quién se va a encargar, o sea, un pequeño briefing de la reunión y se le manda por email a los participantes de la reunión para que quede por escrito y claro las conclusiones que se han sacado de esa reunión. Ya está. Suscríbete a Oniad TV, haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros.